Hola, cuéntenme cómo se llaman chicas Soy Camila Yo Cecilia ¿Camila? Cecilia Bueno, ¿y qué les gusta jugar en el recreo? La... la jugamos ¿No juegan a nada? No, caminamos Caminamos Caminan. Y charlamos Bueno, sacia. ¿Cómo te llamas? Nazarena Nazarena Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu juego favorito del recreo? ¿Eh? La mancha La mancha Ah, ¿y con quién jugás a La Mancha? Conmigo Con mi prima ¿Con tu Pero... prima? ¿Dónde está? No vino hoy no vino, hoy faltó Bueno, bueno, gracias Contanos, ¿cómo te llamas? Ricardo ¿Cómo? Ricardo ¿Ricardo? Sí Contame, ¿y cuál es tu juego favorito del recreo? La Mancha ¿La Mancha? Sí Uy, uh, La Mancha, es alguna de las que va ganando Tiene una Bueno Contame, ¿cómo te llamas? Julián Julián ¿Y cuál es tu juego favorito del recreo? Eh, el pulpo ¿El pulpo? ¿Y, qué, ¿y cómo se juega? Eh, uno te quiere que atrapar y, y los otros es que quieren que salir corriendo Ah, es muy parecido a La Mancha Sí, tienen que estar como varios Bueno, gracias Julián ¿Qué te llamas? ¿Sí? Abril ¿Abril? Bueno, Abril, contame, ¿cuál es tu juego favorito? Fuera la... A la soga. ¿A la soga? ¿Como esa que está ahí? ¿Cuál es tu récord? ¡Ay, brome! ¡Brome! ¿Cuántos saltos hiciste? ¿Cuántos cuánto, qué? ¿Cuál es tu récord de saltos? 3 3! No, tres es muy poquito. 30. El mío es 30. Yo, quiero yo. ¿Cómo te llamas? Bueno, vení, Jazmín Bueno, Jazmín, contanos ¿cuál, cuál es tu récord? Eh, saltar. Sí, pero ¿cuántas, cuántas eh, veces saltaste al máximo? 50. 50, wow. Todo récord. Bueno, gracias. Bueno, hola, contanos, ¿cómo te llamas? Brian. Brian ¿cuál, es, ¿Cuál es tu juego favorito en el recreo? El básquet. Sí. Bueno, ¿y el segundo juego favorito? El fútbol. El fútbol. Genial. Gracias, Hola. ¿Cómo te llamas? Zaira. Zaira. Bueno. ¿Y cuál es tu juego favorito del recreo? Uno, dos. Dale. No nada en los recreos. No jugás nada no, en los recreos porque. Tengo... ¿No es divertido? ¿No es divertido el recreo? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es divertido el recreo? ¡Sí! El recreo es lo mejor que hay ¡Sí! Hola, ¿cómo se llaman chicos? Diego Diego Alejandro Bueno, y cuéntenme, ¿cómo se juega este juego? Juego del ajedrez. Eh, llegue, Contanos posible. Diego, a ver. No, bueno, vale, doy matar a todos los que están del otro lado. Ah, fantástico, bueno, gracias